Y en primer lugar, pues quería eh, contar con, con la participación de, de Tamara Balboa, que es la presidenta de, de COCEDER. ¿no? COCEDER es la Confederación de centros de Desarrollo Rural. Están eh, físicamente eh, o desarrollando su trabajo en, en Castilla León. Y eh, bueno, pues eh, desde ya hace bastante tiempo, eh, Tamara, Tamara es eh, oriunda de, de Valdeciervos, que es un municipio de, de Orense y, eh, bueno, pues eh, pese a, a su juventud, pues eh, es la presidenta ¿no? de, esta, de esta confederación y que, bueno, pues eh, nos puede hablar muy bien sobre el papel del tercer sector en la construcción del... del del medio rural, ¿no?, en la, la articulación de ese medio rural. Pues sin más, eh, bueno, pues, eh, Tamara, por favor, ¿nos puedes ilustrar sobre estas cuestiones? Ah, pues, buenos días a todas y a todos. Eh, agradecer a la EAPN la oportunidad que le da a COCE de participar en este seminario y saludar también especialmente a todos los compañeros y compañeras que han estado participando a lo largo de la mañana en las diferentes intervenciones. Os hablo desde la lejanía, os hablo desde, efectivamente, desde Villar de Ciervos, ese pequeño pueblo en la provincia de Orense donde vivo y trabajo. Eh, la primera cuestión que se nos planteaba hoy aquí a COCEDER era un poco los requisitos que deberían tener las políticas públicas para lograr un cambio de tendencia en el medio rural. Es difícil plantearse o hablar de, de un cambio eh, a nivel nacional si no hablamos de un cambio a nivel global. Es decir, si no hablamos de un cambio en la PAC y cómo la PAC, eh, la política agraria común, ha fomentado pues, eh, la concentración de tierras y la desaparición de pequeñas explotaciones. O eh, pensar también en la Organización Mundial de Comercio, en las reglas que se imponen, esas reglas que fomentan, que las multinacionales eh, traten los alimentos como un elemento más de especulación. Eh, patenten como propias las semillas, eh, utilicen indiscriminadamente pesticidas que destruyen la biodiversidad. La biodiversidad que está eh, demostrado, según dicen los expertos, que esa pérdida de biodiversidad está íntimamente relacionada con esta y futuras pandemias que posiblemente suframos. Si nos centramos un poquito más en, en la realidad eh, más inmediata, eh, debemos pensar que todas aquellas políticas que se planteen deben eh, pensadas para el medio rural deben no ser pensadas solo a corto plazo, sino también a medio y a largo plazo. Pensadas en lo micro, nunca podemos pensar en lo macro, adaptadas a la realidad y deben ser unas políticas diversas y no generalistas. El medio rural español no es uniforme. Cuando hablamos de medio rural, poco tiene que ver la realidad que yo vivo en el medio rural, donde vivo en Galicia, o poco tiene que ver la realidad de la que hablaba la compañera Nieves de Grupo 5 de Cuenca, con esos pueblos de 100 personas, a la realidad del medio rural, por ejemplo, de Andalucía, cuando las unidades poblacionales son mucho más grandes. Por eso, si no hacemos y no pensamos en unas políticas adaptadas a la realidad, poco podemos hacer. Bien. Lo que tenemos que hacer hoy, lo sabemos, llevamos 40 años alertando del riesgo de la despoblación en este país. Llevamos 30 años destinando, o más en este momento, destinando recursos desde la Unión Europea. Eh, se estimaba que desde el 86 al 2013 unos 300.000 millones de euros para políticas de desarrollo rural, desarrollo agrario, y la realidad es la que es, tenemos más de la mitad de los municipios de este país eh, con una población de menos de 1.000 habitantes. Bien, eh, como digo, lo que tenemos que hacer lo sabemos, no es para nada nuevo. En el año 2015, por poner algún ejemplo en el Senado, estuvo debatiendo un grupo de expertos sobre las medidas que se deberían poner en marcha para eh, las zonas de montaña. La Federación Española de Municipios y Provincias en el año 2017 de, determina que hay siete áreas prioritarias de intervención para lograr revertir la situación de despoblación. Bueno, como sabemos lo que tenemos que hacer, lo que nos falta es voluntad y ponernos manos a la obra para ello. Yo no me voy a, a centrar en este breve espacio de tiempo, en entrar en cuestiones de modelo territorial, de restribución, no me voy a centrar en eso. Para concretar, pues me voy a centrar un poco en dar tres pinceladas en tres ámbitos sobre los que se debería incidir en la lucha contra la despoblación. El primero pues, eh, debería ser el fomento de una economía verde, una economía diversificada y el intentar crear en el medio rural un empleo de calidad. Un empleo que vaya más allá de ese empleo temporal y a veces mal pagado, sobre todo vinculado con el sector primario. En el sector primario deberemos pensar qué modelo productivo queremos, cómo el modelo productivo... Eh, Está eh, que en este momento, que decía el profesor Camarero, las, la agricultura española está eh, dando las espaldas al campo y eso no es lo que lo que debería primarse en el medio rural. Es más, deberíamos eh, pensar que una sociedad avanzada está demandando productos de agricultura ecológica, eh, productos de proximidad, con una calidad diferenciada y por ahí deberíamos caminar. Por dar también una pincelada eh, en esta área, pues pensar todas las potencialidades, por ejemplo, de las energías renovables y, y eh, cómo eh, eh, el desarrollo en esta materia puede también generar oportunidades en el medio rural, el cuidado del entorno, eh, el turismo sostenible, todo lo que se nos pueda ocurrir bajo este paraguas. En un segundo, eh, una segunda área sería mantener los servicios básicos y de calidad. Es fundamental es fundamental mantener en el medio rural unos servicios sanitarios, servicios sociales, unos eh, servicios educativos de calidad. Está demostrado como la concentración de estos servicios en las cabeceras de comarca y en las cabeceras provinciales es, e incide directamente en la concentración de la población. Una persona puede desplazarse, un padre o una madre puede desplazarse todos los días X kilómetros para acceder a su puesto de trabajo y está demostrado como el hecho de que nosotros tengamos un puesto de trabajo en el medio rural no eh, necesariamente implica que vivamos ahí. Si no tenemos unos servicios de calidad, como decía, como padre o como madre nos podemos desplazar todos los días a trabajar en un pueblo, pero no queremos que nuestros hijos se metan todos los días en un autobús y recorran una determinada distancia para acceder a un centro educativo. También en el ámbito de la educación deberíamos repensar el modelo de formación profesional, cómo la formación profesional en estos momentos no está pensada para dar respuestas a las demandas o a los retos que tiene por delante el medio rural. Estas son algunas de las cuestiones, así de una manera muy breve. Por último, deberíamos eh, o se debería potenciar el vínculo con el territorio, el fomento de, de la permanencia del capital social, el arraigo y la resiliencia. Y aquí tenemos mucho que decir las personas que todavía estamos viviendo en los pueblos. Nosotros debemos acceder a los espacios de gobernanza donde se toman aquellas decisiones que nos afectan. Es algo por lo que nunca... Eh, generalmente nos hemos preocupado, pero es de vital importancia que tengamos voz donde se está decidiendo aquello que nos afecta directamente. Y, y deber, de, somos los primeros y las primeras que debemos creernos que en nuestros pueblos hay potencialidades, que el medio, en el medio rural hay futuro y no caer en el desaliento. Y desde esta idea de que nos creemos que tenemos derecho a vivir en los pueblos y que queremos hacerlo y que además tenemos posibilidades, pues debemos reclamar aquello que que nos pertenece como ciudadanos y ciudadanas. Eh, la siguiente cuestión que se nos planteaba hoy aquí es las oportunidades para la inclusión que nosotros, desde Coceder, vemos en el medio rural. Bien, eh, la gente se va, pero los recursos permanecen en el territorio. Vivimos, tenemos un territorio rico en recursos y deberíamos ver cómo estos recursos eh, se aprovechan de una manera sostenible. No es, una, eh, no es una realidad unánima todo el medio rural español, pero sí que hay en amplias zonas del territorio una gran cantidad de tierra baldía. Tierra baldía que está eh, en, mano, en, en propiedad común y, en otras, eh, y otra cantidad que está en manos de... Es privada, es una tierra privada, pero que está con un propietario sin identificar muchas veces de gente que en su día eh, se fue a otras zonas, salió incluso a la emigración a otros países y, y esto pues, es una realidad que tenemos en algunas zonas del territorio y por otro lado pues, hay, hay gente que, que quiere y que necesita esa tierra para trabajar y así la está reclamando. Debería ver cómo se articulan estos dos, estas dos dualidades. Eh, por otro lado, pues las oportunidades para la inclusión también deben estar vinculadas con la naturaleza, con la tranquilidad, con la salud. Eh, estoy convencida de que los seres humanos necesitamos el contacto con la naturaleza para estar eh, mentalmente sanos. Otras oportunidades eh, podrían versar sobre el cuidado de las personas, el cuidado de las personas, el fomento de empresas de economía social para prestar unos servicios básicos a las personas y al mismo tiempo que fomenten la inclusión de aquellas personas en, en riesgo de exclusión. Eh, hay oportunidades también eh, vinculadas con las nuevas tecnologías en el mundo rural cuando eh, realmente estas estén a, sean accesibles para todo el territorio. Y eh, es, es una verdad, y así lo, lo estamos viendo cada día más, como las nuevas tecnologías pueden ser una oportunidad para que nuevas personas habiten en, en nuestros pueblos. Pero, ojo, no queremos que las nuevas tecnologías sustituyan a las personas. No queremos que ese sea el modelo para el medio rural en algunos sectores, como se está planteando, por ejemplo, en el ámbito sanitario. Es decir, eh, necesitamos eh, que... Que se sigan manteniendo esos servicios, esos servicios y que de enfrente tengamos a una persona, no tengamos a una máquina o que por medio de esa relación me dé una máquina. Eh, otra realidad es que en el medio rural hay una gran cantidad de vivienda vacía. Hay muchas casas sin gente y desgraciadamente en este país hay mucha gente sin casas. Hay vivienda vacía, no solo que está en, en manos privadas y que no está movilizada. Habrá que ver cómo se moviliza esa vivienda, porque esto es uno de los principales problemas eh, de cara a la gente que hoy, a las personas que se quieren asentar en el medio rural. Es decir, el principal problema que se encuentran o que nos encontramos las entidades que estamos llevando a cabo programas de, de fomento de la repoblación es eh, que no, no tenemos eh, vivienda disponible, cuando sí que realmente hay, hay innumerables viviendas vacías. Y por otro lado, hay una gran cantidad de vivienda pública, vivienda que es de las administraciones, que eran casas de maestros, que eran los cuartos, cuarteles de la Guardia Civil donde, donde, se han, donde han desaparecido, o viviendas de, de otras administraciones que, que se están cayendo a trozos y que realmente podrían o deberían estar disponibles para, para a quien las, las necesitase si y pudiese habitarlas. Y una última pincelada de las oportunidades para la inclusión es, eh, sobre todo para aquellas zonas, estamos hablando ya de zonas de riesgo de, de, de despoblación irreversible, que ya no tienen potencial eh, interno para, para seguir eh, manteniendo... Eh, es, es decir, que las propias personas que están en el territorio ya no llegan, sobre todo para aquellas eh, zonas donde no hay población menor de 20 años, pues... Eh, debemos eh, o creemos que, que deberemos mirar hacia abrir las puertas a la, a la inmigración, a las puertas de Europa. Tenemos miles de personas jugándose la vida por buscar un lugar donde vivir y donde vivir en paz. Paradójicamente, en este país tenemos un 70% del territorio que está en riesgo de despoblación y zonas para las cuales esta perspectiva ya es prácticamente irreversible. Habrá que ver eh, cómo se articulan estas dos, estas dos situaciones. No me extiendo más en este punto. Eh, se nos pedía también que hagamos una, hiciésemos una reflexión del tercer sector y un medio rural menos desigual. Bueno, aquí tengo que decir que el tercer sector y las entidades como COCEDER hemos tenido y tenemos un papel fundamental, sobre todo en la denuncia, de todas esas, eh, de, en la denuncia y en la pro, el proclama o la lucha por el mantenimiento de unos servicios básicos en, en, el, medio, en el medio rural y así. Lo hemos, haciendo, lo hemos estado haciendo. Y también, pues, eh, en COCEDER a lo largo de, de estos 30 años, que es la, la, realidad, la entidad a la que yo pertenezco y es la, la entidad que, que, sobre todo, pues, pues más conozco, ¿no? eh, eh, ha estado haciendo de lo, de lo necesario posible. COCEDER eh, y otras entidades sociales en el medio rural han estado apostando por mantener los servicios o hacer llegar esos servicios a la, a la población de los pueblos. Una lucha constante muchas veces por demostrar que esos servicios eh, que atienden a un número reducido de personas, son eh, que, que eran cuestionados desde la rentabilidad, desde el punto de vista económico, pues hemos logrado eh, mantenerlos y sacarlos adelante. Y es más, en situaciones como la que acabamos de, de vivir, eh, pues nos hemos dado cuenta que, o nos hemos reafirmado en aquello que, que siempre habíamos defendido, ¿no? que a veces estos servicios dirigidos a un número de reducido de personas pues son los que por los que debemos apostar. Servicios de proximidad y, y sobre todo en el ámbito de las personas mayores aquellos que, que fomenten, que puedan permanecer en, su, en sus pueblos y en su entorno hasta los últimos días de su vida. Eh, las entidades sociales y COCEDER hemos apostado siempre por la integralidad de nuestros programas, prestando atención a todos los colectivos de población, desde los niños y las niñas a las personas mayores. Nos hemos esforzado y nos esforzamos por generar oportunidades eh, leo a generar oportunidades para todos los colectivos de población, especialmente para las personas con diversidad funcional. Uh -huh. Eh, siempre hemos mantenido y defendemos que los programas deben ser intergeneracionales, que debemos fomentar, que no debemos generar programas estancos, aislados, programas para colectivos específicos, sino eh, programas en los que fomentemos la relación de todas las personas, desde los niños que puedan estar con las personas mayores sin ningún tipo de problema, que todos y todas podemos aprender si, si compartimos y convivimos. Pues... Eh, y por último, no sé si alguien... No, no, no, sí, sí, sí, por una, última, una última reflexión, Tamara, y... y... Sí, nada, eh, por último se nos, se nos pedía una reflexión sobre la necesidad de una cooperación para una gestión realmente inclusiva. Creemos que es fundamental recuperar el valor de la comunidad para una sociedad realmente inclusiva. No habrá una sociedad inclusiva si no recuperamos el valor de la comunidad. La comunidad cuidadora, la comunidad que acoja a las personas y, y así eh, también eh, creemos que es la única manera y así también nos lo ha demostrado ¿no? la, la necesidad de, de tener una comunidad fuerte para responder a las situaciones como las que acabamos de atravesar. Y por último, puntualizar que sin cooperación no hay futuro, sin cooperación entre administraciones públicas, entre empresas, entre entidades privadas, no hay futuro para el medio rural, pero sobre todo que se cuente con las personas que vivimos en los pueblos que somos, los verdaderos expertos en aquellos territorios en los que habitamos. Y considerar que la despoblación es un problema de Estado, la despoblación no solo nos afecta a las personas que vivimos en el medio rural también afecta a las personas que viven en el medio urbano. Es un problema y un reto que tenemos por delante todos y todas porque la despoblación lleva consigo una pérdida irreversible del paisaje del patrimonio, de la cultura, de oportunidades, de oportunidades económicas y de inclusión, de biodiversidad, problemas ambientales eh, eh, gravísimos y que todavía no hemos ponderado. Por lo tanto, es fundamental que mantengamos esas alianzas entre el medio rural y el medio urbano. Y por último, pues para terminar, eh, me gustaría reiterar la idea que siempre defendemos desde desde CoCeder, que habrá un futuro sostenible con un medio rural habitado. Muy bien, muy bien Tamara. Pues, eh, pues nos, nos quedamos con muchísimas, muchísimas reflexiones, muchísimas ideas que has planteado. ¿eh? Eh, pues eh, agradecerte también el, el, la, la, la síntesis y eh, bueno, pues el, el, la reflexión sobre el papel del, del tercer sector en el ámbito rural, ¿no? con, Donde ve, vemos que, que tenéis trabajado una buena batería de propuestas. Eh, una de las últimas cuestiones que has planteado el, la, la, la cuestión de la emprendeduría. De eso sabe mucho nuestra siguiente participante, que es eh, Enpar Fallos. ¿eh? Ella eh, a, a, montó ya hace eh, justo en, en, la, en, lo, en lo más alto ¿no? de, la, de la anterior crisis ¿no? una, una empresa con la que viene trabajando, ha recibido varios premios ¿eh? y sí sabe bastante de. de pues lo que es emprender en el ámbito rural. En concreto, viene desde la zona de, de, de Alcoy y Villena. Eh, sin más, os dejo con ella. Eh, un poco el encargo que teníamos era eh, que, nos, que nos hablase también sobre las dificultades que hay eh, de emprender en lo rural ¿Y eh, qué propuestas plantea ella para que, para que ese desarrollo rural eh, pueda ser más inclusivo con las empresas que se ponen en marcha allí? ¿no? Y, ¿Y cómo, cómo mejorar esas, esas posibilidades para la generación de empresas en esos territorios? Muchas gracias Raúl. Yo he hecho una pequeñita presentación, pero antes que nada me has ubicado en las comarcas del lado. Yo soy de la Baida Albaida. Ah, estamos, estamos no vale. al lado del Alcollar. Requena queda mucho más allá. O sea, son, son zonas muy distintas. Yo teóricamente vivo en el Levante Feliz, pero es mentira. El Levante Feliz no existe. Es la costa, y como yo no soy políticamente correcta y digo las cosas como son, al pan, pan y al vino vino. La costa es el levante feliz, o sea, los hoteles, la economía y todo se piensa para la costa. Y de la costa para adentro, yo solo vivo a 20 kilómetros, somos exactamente como vosotros. Somos la España rural y la España de, de segundo o, o de tercer orden. Y a ver si puedo compartir pantalla y os pongo mi pequeñita presentación y la vamos hablando y me interrumpís cuando queráis, ¿vale? Yo no voy a cortar un mínimo porque como encima sé que lo estáis grabando para que lo vean los políticos, pues ellos son los que nos tienen que oír porque palmeros ya tienen muchos, necesitan más gente como nosotros. ¿Veis toda la pantalla? ¿O oh, no? Compartir. A ver. ¿Ahora veis la pantalla entera? Ahora sí. Vale, perfecto. Como veis, se me ha colado mi lengua materna junto con el castellano. Pues si en los pueblos ya tenemos suficiente problema, pues cuando hablas una lengua diferente a la de la mayoría, pues tienes muchos más problemas. Aquí, como veis, pone Dona y Mon Rural porque somos mujeres y mundo rural y somos el reto de las nuevas realidades en el entorno rural. Realmente nosotras somos el reto, porque lo demás ya se está haciendo durante mucho tiempo y vemos que todo sigue igual. Este es el presente. Así es como lo vemos, el presente. Lo que pasa es que yo lo he puesto negro porque no encontraba el gris marengo o el gris clarito, porque realmente tampoco está tan negro. El presente depende de nosotros y esta es otra imagen que tenemos que cambiar. Tenemos que ser positivos cuando hablamos de despoblación y hablamos de mundo rural. Esto no es así y esto lo podemos cambiar entre todos. No podemos dejar que se vayan cayendo los pueblos, que nuestro territorio se despoble y nos quedemos todos tan, tan campantes. Esto lo tenemos que hacer manteniendo los servicios. ¿Veis cuántos niños pasan por aquí que van al colegio? ¿A que no veis a ninguno? Yo tampoco. Pues ese es el problema. Ese es el verdadero problema. Con nuestro dinero se hacen grandes cosas siempre para las cities y nos dejan a nuestros pueblos con el culo al aire. Un colegio que se cierra es un pueblo que se muere. Un, un pueblo que no tiene los servicios, hay gente que se va, porque es que no le queda otra. Porque si no tienes ni buenas comunicaciones para irte a comprar a un pueblo más grande ni ir a otro sitio, dime qué narices haces en un pueblo. Pues la imagen que hemos visto antes, una señora porque ya no le quedaba otra que mantenerse ahí. Tenemos que mantener los servicios. Indispensable es una escuela, un médico, un horno, una tienda y una farmacia que puede ser conjuntos. Vosotros pensáis que en, en vuestros problemas. Pues Valencia, que es nuestro ámbito donde trabajamos, aunque nuestra asociación sea nacional, es muy peculiar porque en el campo es minifundista. Yo vivo en un pueblo de 2.400 habitantes a 20 kilómetros de la costa, pero mi pueblo de al lado uno tiene 300, el otro tiene 600 y otro solo tiene 100. Con todos los problemas que sabéis que eso conlleva. O sea que nosotros también conocemos mucho lo de la despoblación. Nosotros eh, tenemos retos, nos enfrentamos, nos sentamos a hablar, eh, la gente de de la asociación y pensamos que estas cosas las teníamos que darle una vuelta, tenemos que hablar desde el optimismo, aquí que ya sé que, que no lo entendéis, aquí pone la ruta de los oficios, oficios, tradiciones, artesanía, y ecología en la Baida Albaida, que es en mi comarca. Nosotros el año pasado una de nuestras actuaciones fue intentar recuperar eh, unos oficios que se están perdiendo, que igual a alguna gente le interesa, como para complementar alguna de las actividades que está haciendo ya, o simplemente venir a los pueblos y nosotros les ayudamos a crear estos servicios. En un pueblecito muy pequeño que se llama Terratech, eh, hemos trabajado talleres de piedra seca. La, los talleres de piedra seca ahora están muy demandados para hacer eh, márgenes y para hacer fachadas y casas de, de ricos, de turistas, de gente que quiere tener unas casas muy bonitas. Pero eso, eh, eso nosotros lo podemos recuperar y estamos trabajando en hacer una escuela para que los que quedan que se, saben trabajar esto puedan enseñar a nuevos pobladores, a gente que realmente venga y nos envidie por la calidad de vida que tenemos, porque otra cosa no tendremos, pero calidad de vida, aire fresco y colaboración entre nosotros tenemos muchísimo. Otro taller era lo de forrar las garrafas estas que se llevaban antes de aceite y todo eso con mimbre, y también lo estamos recuperando para que algunos agricultores que vendan su producto directamente puedan hacer packs regalos y a lo mejor que, que te lleven a ti una caja de caquis o de manzanas o de no sé qué. Pues con la caja no, pero si te lo ofrecen como un pack regalo con una botella de vino y todos nuestros productos regalos en un celofán y lo pueden hacer llegar a quien tú quieras, pues posiblemente esa persona junto con lo que ya está haciendo tendría una salida. Después, ¿veis esta cestita? Pues esto es a lo que yo me refería. No es igual que te den tres tomates como que te regalen una cesta con verdura y fruta ecológica. Cambia muchísimo. Nosotros vemos el futuro así, de color morado, pero un color morado feminista integrador, donde no se hable solo de feminismo, sino de feminismos, de nuevas masculinidades, de nuevos políticos. A mí no me vale que se llenen la, la boca con la España vaciada, de la que también formamos nosotros parte del movimiento de la España vaciada, para que se llenen la boca y luego se vayan a Bruselas, que se vayan a Europa y me firmen Mercosur y voten a favor de Mercosur. Señores, así no vayan, no vamos bien. Váyanse ustedes a hacer política Mercosur, porque por el mismo precio que le pagamos el sueldo a uno de ustedes, podríamos tener un contenedor de políticos que podrían hacer exactamente lo que hacen ustedes. Poco, nada y mal. Me parece fatal. Encima, somos los jardineros pero sin sueldo. ¿Los jardineros de España quiénes somos? Los de los pueblos. Pero ¿quién nos paga? Nadie. ¿Sabéis cómo nos pagan? Intentando montar en nuestros pueblos los vertederos nucleares. Como pasó en mi pueblo, que fue cuando montamos la plataforma, una plataforma porque nos querían montar un quemadero de animales de experimentación. O sea, brutal. Encima que le estamos manteniendo el paisaje, la, la sierra, le estamos manteniendo los acuíferos limpios para que puedan beber, encima también vamos a ser los basureros. Y nos dicen, no, pero si es que no pasa nada. no, como que no pasa nada? Pues no pasa nada. Hágase usted un pozo en medio de su gran ciudad y tire allí las cosas, cada uno que, que se coma lo que crea, porque es que si no así no vamos bien. Yo pienso que tenemos un gran futuro con el empleo verde. Estoy totalmente convencida, pero a los que hay que convencer son a los que van a tener que ver esta grabación porque ahora ya no están, que siempre pasa lo mismo. Vienen, presentan, nos lazan, bla, bla, bla, bla, bla y se largan. Muy mal. Una peña de maleducados, porque aquí estamos aguantando nosotros sus, sus bla, bla, bla, bla, pero ratas y luego se hagan muy mal. Y quien lo pueda transmitir, que lo transmita. Así no vamos bien, porque si realmente quieren saber qué está pasando en sus territorios, tendrán que quedarse a escucharnos, ¿Eh? que nosotros vamos. Porque eso es otra forma de centralización, porque he estado escuchando que con lo del COVID se han parado las reuniones. No, no, lo que se ha parado es la centralización del poder. Ahora es cuando más reuniones podíamos haber hecho, y de hecho lo hemos hecho a amigos, a otros niveles, hemos hecho millones de reuniones. En nuestra asociación, como no podía ser presencial, y nosotros hacemos muchísima formación para emprendedores, la hemos hecho toda presencial, hemos batido todos los récords. Así es que no me digan que no se pueden hacer reuniones por el COVID, porque es cuando más, más se han hecho porque reunirnos siempre en las capitales de provincia para mí es otra forma de centralismo y de hacernos perder el tiempo que algunos no tenemos, porque yo tengo mi trabajo. Yo tengo una, una micropyme que es una empresa de hacer colchones y almohadas, y me empeño en quedar a mí en mi pueblo, y lo estoy pagando a veces caro, pero me da igual, hasta aquí no me voy a mover. Yo soy agradecida y pienso que lo que yo soy se lo debo a mi territorio, a mi gente, y que tengo que devolver, en parte, todo lo que pueda a esta, a esta gente. La asociación esta de la que soy presidenta, que es la Asociación de Emprendedoras y Emprendedores Rurales, es de ámbito nacional porque, por el centralismo. Porque cuando tuvimos que darla de alta, ya éramos cuatro o cinco que se reunían en mi micropyme, una mini oficina que estaba pensada para dos, como no había muchas conexiones en Internet, acabamos siendo diez o doce. Y eso que tienes que decirle, quita el codo que no me deja respirar. Al final fuimos al ayuntamiento para que nos cediera un local para allí para, juntarnos los emprendedores y un día a la semana compartir proyectos y problemas e y intentar ayudarnos y, y no lo veían, porque lo que veían era que, qué queréis sacar vosotros de esto, porque sois cinco personas y tal, y entonces nació AER. Luego vamos a darlo de alta y tuvimos estas discrepancias eh, eh, a nivel solo provincial, a nivel de la comunidad y vimos que para darlo a nivel de alta en la comunidad, te tenías que ir a Valencia y perder todo un día. Mientras que si lo hacías al Ministerio del Interior, en 10 minutos lo tenías resuelto. Pues eso es pues así, por eso somos nacional. Pues eso es lo que hace falta, facilitar las cosas y no complicárnosla como viene siendo habitual. Necesitamos que los Políticos se ensucian los zapatos pisando el suelo y pisando nuestro territorio, porque desde sus despachos no pueden saber qué narices nos pasa y más si se van sin escucharnos. O sea, no. Para conocer el territorio tienes que ir a verlo, porque cuando hacemos turismo sí que pisamos el territorio. Pues mira qué bonito. Pues para ejercer usted su poder y poder las cosas como toca, tendrá que venir a conocernos y tendrá que bajar al suelo y tendrán que vivir en sus preciosos cielos. Ahí no podemos seguir, os lo digo en serio. Nosotros somos la fuerza y la fuerza es el papel de la mujer en el mundo rural porque yo estoy segura de eso. Las mujeres tenemos que ocupar espacios de decisión, como bien ha dicho Tamara, como bien han dicho otras mujeres, y tomar las riendas de nuestros pueblos, porque si me crean un, mucha fábrica en un pueblo, pero un ambiente que no es agradable para mi familia, que no es agradable para mis hijos, mi marido irá a trabajar a su, mi pareja, a su macrofábrica, pero se irá a vivir donde nosotras estemos cómodas si Neces necesitamos hacer ambientes saludables, ambientes amables para las mujeres y para nuestros hijos. Si no, nuestras familias no van a estar ahí. Y ahí es donde jugamos las mujeres un papel importante. Tenemos que ir a los ayuntamientos a decir la nuestra. No podemos dejar que alguien haga la política por nosotras porque ya hemos visto y estamos experimentando décadas, décadas y décadas que es nefasta. Se necesita una visión femenina. Os lo digo muy en serio. Chicas, pongámonos las pilas, que junto con los hombres que piensan de otra forma más abierta, que piensan como nosotros, que tienen otra otro mirar, otra nueva masculinidad, que no es de tener sumisas y abnegadas en casa. Juntos podremos con muchísimas cosas y podemos cambiar todo esto, pero esto es el nuevo reto, el nuevo reto es trabajar juntos con los feminismos y cuando digo feminismos son lugares mixtos y son, per son personas, no estoy hablando solo de hombres y mujeres, estoy hablando solamente de personas, pero tenemos que contar con las mujeres, nosotras tenemos que dar un paso adelante y llegar a sitios de responsabilidad porque si no, esto no va a cambiar. Y poco más, que me parece que me he un poquito y ya no sé si me he pasado de tiempo, si no he llegado o qué. Espera que dejo bueno, de compartir pantalla. En par, la, la verdad es que eh, pues estamos en tiempo, efectivamente, Ay. claro que sí. Eh, no puedo decir otra cosa que, que estoy muy de acuerdo y creo que casi todo el plenario que he ido comentando a través del chat a lo largo de, de, de, de, tu, de tu intervención. Eh, bueno, pues, eh, estaban preguntando sobre tu club de fans, eh, etc. ¿no? Pero sí que es verdad que, que esta mañana estamos teniendo un plantel de, de, de mujeres que, que, bueno, pues, eh, tanto en el, en el ámbito de la emprendeduría social, eh, emprendeduría empresarial, en el ámbito, en el ámbito rural pues nos estáis hablando alto, claro y con unas ideas eh, muy interesantes sobre cómo cambiar las cosas, ¿no? Y que, bueno, pues eh, se me ha gastado este boli ya de apuntar todas las cuestiones. Un, un segundo, gusta. Raúl, que se me ha olvidado una cosa. Sí. Estamos trabajando en la asociación en una aplicación eh, sí. con el móvil que luego tendrá una web para que los productores puedan vender directamente a los consumidores y eso se va a poder extender a todo el territorio nacional. Así es que el que le esté interesado, cuando lo presentemos, nos pongamos en contacto con ellos para poder duplicarlo en todo el territorio, pues estoy a su disposición. Fantástico, pues, pues este también es un canal interesante para hacer, para hacer publicidad de, de este tipo de cuestiones, porque, porque es una forma de aumentar de, de el boca a boca. Eh, si os parece, vamos a pasar a la última, a la última experiencia que en este caso pues tengo el gusto también de, de presentaros a Constancio Rodríguez, ¿no? que viene eh, justo de, de Extremadura ¿eh? y es el, el responsable de área de desarrollo local y participativa de la Unión Democrática de, de Pensionistas Jubilados de España. ¿no? Y eh, también eh, forma parte de la Asociación de Amigos de, de Pescueza, que es un municipio del norte de, de, de Cáceres, ¿no? donde, bueno, pues... Eh, han desarrollado alguna experiencia y en el ámbito de UDP también, eh, que tiene mucho que ver con el desarrollo rural, con, con todas las cuestiones que estamos hablando a lo largo de la mañana. Eh, Constancio, ah, sí, ya te veo. Pues nada, pues eh, te doy la palabra. Adelante. Pues gracias, Raúl. ¿Se me escucha? Imagino que sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, pues un saludo a todos, gracias a EAPN por, por invitarnos a, a participar. Entiendo que no hay mucho tiempo, voy a ser lo más breve posible. Eh, Pescueza es eh, un ayuntamiento de la provincia de Cáceres, por situarlo un poco eh, en, en la frontera con Portugal, 20-30 kilómetros, en el entorno de Coria, Plasencia, por así decirlo. ¿vale? 168 habitantes censados y durmiendo 115-120 personas. Eso es un pueblo relativamente normal dentro de la provincia de Cáceres, y de otras muchas provincias, como bien sabéis y como bien conocéis todos. Eh, la nuestra es una experiencia un poco distinta. Yo os escucho, eh, llevo toda la mañana escuchando, eh, y quizás la nuestra es una presentación un poco diferente, porque lo que voy a intentar es sintetizar qué es lo que hemos hecho, aunque no sea eh, muy, muy teórico, sino más bien más pragmático. Para nosotros el objetivo de la Asociación de Amigos de Pescueza, que es el nombre de la que yo hablo, como presidente que soy en este momento, es... Eh, una cosa muy sencilla, que es permanecer en el entorno que nadie tenga que abandonar el pueblo, lo decía Tamara, que nadie tenga que abandonar el pueblo al final de sus días. Ese es el único objetivo. Ese y, eh, junto con él, ser capaces de demostrar que es posible crear empleo, generar actividad económica en aquella zona donde las inversiones no van a caer del cielo y donde es difícil, realmente, por muchos motivos, que no vamos a empezar a analizar. Pero esto lo hacemos eh, desde una óptica de las personas mayores pero desde los mayores para la sociedad. No como siempre eh, suele entenderse y es que los mayores ya están pidiendo cosas para ellos. No, aquí creemos que, que no solamente hay que tener una actividad intergeneracional, sino sencillamente que ni, ni nos lo cuestionamos. O sea, es una comunidad pequeñita, como podéis imaginar, donde todo lo que se hace guarda una absoluta sintonía con lo que se hacía. Quiero decir, eh, la gente que está en el centro de día, en la residencia, está en la calle, sigue siendo mi madre, mi tía, mi abuela, mi primo, mi nieto, mi nieta. Entonces, no hacemos distingos y no es una cuestión solo para personas mayores, sí desde una óptica de personas mayores porque son las que en ese momento entendíamos que necesitaban nuestra atención. Eh, Permanencia en el entorno, actividades económicas y pensado desde, desde, los, desde los mayores. Lo llamamos al proyecto en su día Quédate con Nosotros, Quédate con Nosotras, ¿no? porque era la forma de, de decir que era posible seguir eh, habitando, seguir viviendo en las zonas rurales. No voy a entrar en, en las dificultades de las zonas rurales, lo que supone, porque eso lo, lo conocemos todos. Lo que sí quiero decir es que eh, creemos firmemente que, que los servicios de proximidad tienen una potencialidad de empleo que no se ha descubierto, que la ley de dependencia uso de manifiesto, pero se ha dejado pasar una oportunidad o por lo menos no se ha estrujado lo suficiente esa, esa oportunidad que hay. En torno a esa realidad surge de población, surge el tema de, de, de envejecimiento, surge el tema de soledad, surge el tema de pobreza, al que tenemos que estar muy atentos porque si no eh, se van a convertir en elementos disruptivos que decimos ahora, no, eh, con mucha fortaleza. Para nosotros, necesariamente, hay un pie aquí y un pie allí. O sea, la, la, la globalización no es algo baladí, no podemos sustraernos, estemos o no estemos eh, más de acuerdo con muchos de los efectos y las consecuencias que trae. Entonces, entendemos que tenemos que aprovechar lo mejor de cada sitio para que nuestro objetivo, al final, salga adelante. Eh, nuevas tecnologías como base inevitable, sin caer, efectivamente, en la despersonalización. Nosotros hablamos de calidez, ¿eh? respuestas adaptadas a los territorios. Las zonas rurales pueden parecer sencillas y lo son a veces, pero no son simples, son muy complejas. Cuando hablamos de comunidades tan pequeñas hay unas interrelaciones que hay que analizarlas con mucho detalle porque los errores se pagan muy caro luego, no es difícil revertir las situaciones. Entonces, eh, respuestas en función de cada territorio y en función de cada cultura. No responde igual en el norte de León, que en Orense, que en Asturias, que en Extremadura, que en Castilla-La Mancha, la gente es distinta. Pero sí hay una cosa que nos une a todos y es que las respuestas son locales. O sea, no tenemos que hacer generalizaciones, lo que aquí vale a 7 kilómetros no es suficiente o es más que suficiente. Entonces, creemos que las respuestas tienen que ser locales y eso nos lleva a una reflexión muy sencillita y es una intervención territorial eh, como, como, base, como base de las actuaciones. Hay una frase que nos gusta mucho y es, eh, bueno, nosotros vamos a hacer lo que podamos, porque nunca nos hemos planteado grandes objetivos, sino sencillamente hacer lo que podamos y trabajar para darle importancia a las cosas sencillas, ¿eh? que son las cosas que al final le importan a la gente y las que conectan la realidad con un montón de historias. En estos eh, ocho o nueve años que llevamos funcionando, empezamos en el 2009, 2010, 2011 ya de una forma efectiva, la Asociación Amigos de Pescueza lo que hace es gestionar un recurso que hemos ido creando, inventando y moldeando a lo largo del tiempo. Un recurso que llamamos centro de día, pero no es un centro de día, podría responder más a lo que ahora conocemos como centros polivalentes. O sea, es eh, tan sencillo como decir, vamos a darle respuesta a todas las necesidades ¿eh? de atenciones que reclaman las personas mayores, eh, se llamen como se llamen y vengan de donde vengan. Si podemos dar respuesta, se la damos y si no, buscamos la manera de hacerlo. Entonces, Tenía el ayuntamiento un centro de día construido que no podía poner en marcha porque no había recursos, porque no estaba eh, 100% terminado. Lo que hicimos fue bueno, pues concurrir a una gestión de ese recurso y a partir de ahí eh, darle la, la, la forma que, que mejor nos parecía para que la gente encontrase las respuestas que buscaba. ¿Qué cosas hemos aprendido en este, en este tiempo? Bueno, pues las cosas que hemos aprendido en este tiempo. Eh, bueno, os, os cuento casi muy brevemente, aunque parezca lo más interesante, quizás no lo sea... Eh, porque son las lecciones aprendidas los que nos ayudan a, a, a ponerlo en marcha en otro sitio. Lo que realmente tenemos ahora es un centro de día con capacidad para veintitantas personas, con cuatro, dos habitaciones, cuatro camas para residencia, desde el que ponemos en marcha pues servicio de, por supuesto, de cocina, de, de comida a domicilio, tenemos un pequeño coche eléctrico para moverles por la calle, si habéis tenido oportunidad de ver, el ayuntamiento hizo lo que llamamos los carriles azules, carriles andadores para interconectar eh, los sitios, digamos, claves dentro del municipio eh, y sobre todo para darle esa idea de preferencia a los mayores, tenemos eh, su podología, su peluquería tenemos un servicio de acompañamiento a la soledad, 24 horas para que ellos en ningún momento se sientan abandonados, se sientan solos y lo que realmente podría hacer cualquiera, ¿no? Eso es que cuando a veces te preguntan los periodistas qué hacéis y tú dices lo que hace, y dices, bueno, pues es lo que hace todo el mundo, y digo, pues sí, es lo que hace todo el mundo y mientras no funcione estamos muy contentos, ¿no? Esa es la, la idea. La, la diferencia quizás sea los principios o el enfoque con el que lo hemos hecho, que creemos que ha sido parte de, de lo que nos ha permitido bueno, que hoy esté funcionando, que estemos dando respuesta a 28 29 personas y, sobre todo, que haya una conciencia en el pueblo de que tiene que seguir siendo así y esto sea lo más importante que tenemos todos entre manos. ¿no? ¿Qué lecciones hemos aprendido, decía? Bueno, pues hemos aprendido una cosa muy sencilla y es que economía y sociedad tienen que ir de la mano eh, cualquier iniciativa, cualquier necesidad, el Estado tiene la obligación de atenderla, pero a nosotros nos corresponde también poner nuestro granito para intentar hacerlo eh, o hacernos corresponsables de esa gestión, de ese esfuerzo, de ese compromiso que hay que hacer. Una dosis de pragmatismo muy fuerte, o sea, vamos a soluciones que realmente le sirvan a la gente y si la gente quiere esto, eso es lo que hacemos, ¿vale? Una idea que se ha repetido muchas veces esta mañana, que es la idea de, de redes, de ir juntos, o sea, nosotros no, no solamente creemos que hay que llegar juntos, sino que creemos que ha sido muy importante salir juntos. En el diseño del proyecto creo que eso ha sido una pieza clave. Tenemos que estar de la mano de las instituciones, nos gusten más, nos gusten menos, los compartamos, tengamos nuestra discrepancia, tenemos que estar... Muy, muy, muy fuerte y, y es otra de las claves que entendemos del éxito del proyecto y es la implicación de toda la comunidad en el proyecto. Este no es un proyecto para 15 o 20 personas mayores que necesitan un apoyo, es un proyecto para todo el mundo, porque esa persona que necesita apoyo es mi madre, vuelvo a decir, es mi tía, es mi abuela, es mi hermano y si él no tiene el apoyo soy yo el que se lo tiene que dar, con lo cual desde el principio concebimos el proyecto y por eso lo llamamos así, amigos de Pescueza, como un esfuerzo colectivo, ¿no? creando una seña de identidad que nos parece esencial es el mundo rural. Con una idea de corresponsabilidad muy fuerte también eh, en términos económicos y en términos de compromiso y de esfuerzo personal, eh, os puedo decir que aproximadamente la mitad de los servicios, perdón, la mitad de los servicios, no, la mitad del coste de los servicios eh, procede de, los propios, de las propias personas usuarias. No renunciamos a ninguna ayuda de la Administración ni la rechazamos, la buscamos, la propiciamos, pero somos conscientes que... Hay límites que, no, que, no, que ellos no cubren por, por un montón de atavismo que tampoco vamos a recordar a qué hora, y entonces el planteamiento es muy sencillo. ¿Queremos hacer esto? ¿Cuánto cuesta? ¿Podemos? Sí, lo hacemos, no podemos, hay que esperar o hay que buscar recursos. ¿no? Otra cosa que hemos aprendido es a no tener prisas. Parece que quienes trabajamos en lo social vemos las necesidades que los demás no ven en sí mismos, entonces hemos aprendido a no tener prisa, eh, lamentablemente la vida y el paso del tiempo nos pone a cada uno en su sitio, con lo cual al final todo el mundo termina necesitando de estos servicios de alguna manera. ¿no? Eh, esa relación entre dependencia y válidos es una relación mmm, administrativa, es una relación físicamente constatable pero no es tan intensa como parece, con lo cual nuestro... Nuestros servicios no se destinan a personas especialmente dependientes, sino a cualquier persona que siente la necesidad. Entonces, la tratamos eh, exactamente igual, únicamente que canalizamos los recursos y las ayudas por un sitio o por otro. ¿no? Tenemos que dejar que la gente coja su ritmo y cada uno sienta la necesidad o sienta la, la, la idea de que necesita un apoyo cuando, evidentemente, nosotros creemos que, que casi siempre se responde ya al final, ¿no? pero no, no tenemos prisa, tenemos que dejar que la gente se vaya apuntando. Sabéis que en las zonas rurales el efecto de simpatía, de mimetismo funciona y cuando una cosa va funcionando la gente está esperando y luego se va apuntando y, y se van haciendo. ¿no? Hay una, una clave también que, que la habéis mencionado y que para nosotros es muy importante que no tenemos suficientemente desarrollada, pero que tenemos proyectos al respecto, y es que eh, el valor de los pueblos es infinito en muchos terrenos, pero hay uno que es esencial, que es la naturaleza, que es el medio ambiente. Entonces, esa es nuestra gran fortaleza. Afortunadamente, quienes se nos mira como regiones, digamos, más atrasadas o, o, o menos industrializadas, se nos ha trachado siempre de estar menos desarrollada y es justo lo contrario. O sea, nuestro gran valor es nuestro patrimonio natural, con lo cual cualquier eh, intervención tenemos que conseguir engranarla con esa idea. Ya no voy a hablar de la riqueza de nuestra gente a la hora de tener perfiles profesionales tan diversos y lo que cualquiera de nosotros que vivimos en los pueblos hacemos a lo largo de un día, ¿no? O sea, mil profesiones en una sola persona. En definitiva, por no extenderme tampoco mucho, eh, lo resumimos con una frase que decimos que tenemos que convertir la resignación de vivir en un pueblo en un acto de rebeldía ¿eh? a la que desaquillamos directamente. O sea, una rebeldía por. Orgullo de vivir, de permanecer y de poner esto eh, en valor. Esta iniciativa, eh, que, que no me da tiempo a dibujar con suficiente claridad, eh, a fecha de hoy tiene ocho puestos de trabajo fijo. no hace falta que os diga que son mujeres, otros dos o tres que están con periodos pero muy, muy, muy grandes, eh, creemos además que los servicios de proximidad es una forma de redistribución de la riqueza en modo de trabajo inimitable, inigualable no hay beneficios, lo que hay es trabajo para todo el mundo, trabajo que ha permitido que la gente no es que venga y se asiente, porque nosotros no tenemos población eh, externa, por así decirlo sino ha, ha, ha facilitado que la gente no se vaya, entonces en lugar de irte a la cabecera de comarca a vivir porque los niños empiezan a estudiar y demás bueno, pues hoy tenemos un grupito de de matrimonios jóvenes que tienen uno, dos, tres hijos y, bueno, de pasar 17 años sin hacer un niño, a ver 14 o 15 niños que nos garantizan una continuidad en la década siguiente. Lo que hacemos, en definitiva, es eh, servicios de, de, de carácter, digamos, normal, ordinario, de, de comida, de transporte, de acompañamiento, en fin, de un montón de cosas, pero que eh, al ser hechos por nosotros eh, diseñados desde la asociación decididos en las asambleas de la asociación eh, no hay reproches a nadie o sea, hacemos lo que creemos y podemos y somos capaces de hacer por lo cual si algo nos sale mal no hay a quién mirar más que a nosotros mismos y si algo nos sale bien pues nos ponemos contentos y, y, y cantamos y bailamos, ¿no? por así decirlo siempre tenemos que estar cuidando de eso para terminar un poco eh, debilidades y fortalezas del proyecto bueno, pues una gran debilidad siempre es la adecuación normativa la, norma, la administración va a años luz por detrás, lógicamente, hace falta que, que seamos más inteligentes para que la normativa facilite la permanencia en las zonas rurales, incluso una discriminación positiva hacia estos territorios. Una fragilidad económica, siempre estamos en, en, en el filo de la navaja, un poquito para acá y te has caído y un poquito para allá y te va de maravilla. Esa fragilidad económica la tenemos ahí. Afortunadamente con el diseño de la implicación de la gente, no solamente era apuntarse a la asociación, sino que había una corresponsabilidad financiera y eso nos permitió capitalizarnos un poquito y, y bueno, y puedo decir que a unos costes muy bajitos los, los centros y los servicios son sostenibles, con lo cual eso también rompe la idea de que sea necesario e imprescindible pagar 1.500, 2.000 euros por porque te cuiden, cuando aquí por 200, por 300 lo estamos haciendo pagando sueldos y saliendo adelante. Hay una idea de, de respuesta social que siempre es una frontera difusa, porque la respuesta de la gente no siempre es la que uno quiere, la que uno espera, con lo cual hay que estar trabajando mucho el tema de, de capital social para que, no, para, que no, para que no se desborde. Como fortaleza, evidentemente, las alianzas, alianzas técnicas, alianzas institucionales, alianzas políticas, de todo tipo de alianzas, el propio capital social se vuelve una fortaleza cuando lo has conseguido, eh, trabajando la identificación, la identidad del, del municipio. Esa idea que también ha salido esta mañana, ¿no? que nosotros definimos como el procomún, o sea, no, no la individualidad que decía el profesor, eh, esa que nos quieren trasladar ahora, que parece una nueva trampa de las ciudades para los pueblos, o sea, convertir los pueblos en la zona más bonita para mí solo, no. El pueblo tiene que ser bonito para todo el mundo, con una idea de justicia. Creemos que hay un... Una posibilidad muy interesante eh, de convertir los pueblos en, en polos de atracción, no de circo, no circense, sino temporal. Por desgracia, vivimos una inmigración en los años 60, que ahora tiene una edad muy madura, y, y nosotros en el proyecto bueno, pues, hemos visto con satisfacción cómo esta gente... Vienen vacaciones y en vez de estar cuatro o cinco días se pueden permitir estar dos tres semanas un mes porque encuentran en nosotros el apoyo que de alguna forma necesitan pues, para esos padres que ya son mayores y para esa gente que está allí. Decimos, y con esto acabo testimonialmente, que eh, un pueblo se acaba no cuando se van los jóvenes, que es una desgracia y que es un desarraigo, sino cuando se van los mayores porque ya no vuelven. Y sobre todo se acaba cuando se cierran las casas. Las casas luchamos para que nuestra gente, el centro no es más que un, un sitio sobre el que pivotar, pero ellos están cada día en su casa, vuelven, se echan la siesta, comen, tienen sus plantas y hacemos lo posible para que estén permanentemente eh, las casas abiertas, porque es la forma de que las nuevas generaciones sigan vinculándose al municipio. Lamento hacer un, un desbroce tan rápido, pero eh, no, no, no creo que, son, que sean ya horas después de la paliza que llevamos. Entonces, como vamos a estar en contacto, imagino, a partir de ahora, cualquier cosita quedó a vuestra, a vuestra entrada y disposición. Y una vez más, gracias. A la asociación por invitarnos a participar. Gracias, Raúl. Muchas, muchas gracias a ti ¿eh? y, y, y al resto de, de, de compañeras y, y compañeros. ¿eh? El, el, las exposiciones, las, las propuestas que nos habéis traído, tanto de la situación en Castilla-La Mancha como del resto de, de propuestas y... Y, y acciones que se hacen en el resto de, de, de comunidades autónomas, eh, esos, esos municipios de, de esas otras comunidades autónomas tan, tan, tan cerca y a la vez tan lejos, ¿no? Pues nos parecen muy ricas y de las que tenemos que sacar aprendizajes y propuestas, ¿no? Eh, no sé si tenemos alguna duda, alguna cuestión, alguna pregunta, reflexión, súper breve por las horas que son. Llevamos eh, aproximadamente unos, eh, vamos para 30 minutos de retraso. Nos acompaña además eh, la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, que ha estado yo creo que en la última mesa, yo creo que entera, eh, asistiendo a a todas las reflexiones y cuestiones que se han ido planteando ¿no? y, y las experiencias ¿no? de, de, de trabajo. Entonces, eh, no sé si hay alguna, alguna pregunta, alguna cuestión y si no, pues eh, por mi parte, bueno, pues eh, agradeceros a todas, a todos las, las propuestas, eh, las ideas... No, este equipo este de, de, de lo, desde lo más teórico a lo más práctico a, a, a las experiencias que, de las que podemos obtener aprendizajes que eh, como decíamos desde el principio, pues nos sirve como, como piedra de toque para empezar a diseñar lo que puedan ser propuestas desde la, desde la red, desde la EAPN, desde las entidades que queremos compartir con todos vosotros y con las que queremos hacer esa incidencia política que más de uno, más de dos y más de tres eh, ponentes y eh, participantes de esta, de esta sesión pues nos habéis planteado ¿no? que, que, que tenemos que, que incidir. Pues por mi parte, voy a dar la, la palabra a mi vicepresidente Jesús Rodríguez ¿no? para que nos, nos presente, a, eh, nos ayude a cerrar también este, este espacio. Muchas gracias a todos. Gracias. Vaya. Tenía el micro abierto y lo que he hecho ha sido cerrarlo. Eh, bueno, buenos días. Eh, ya casi buenas tardes a todas. Eh, ha sido, como decía Constancia, ha sido, un, ha, ha sido algo muy intenso. La verdad es que ha sido muy intenso. Eh, yo creo que han sido muchas las, uh, las ideas que se, han, que se han volcado en este, en este seminario. Eh, lógicamente, vamos a tener que reflexionar mucho sobre muchos de los temas que aquí se han puesto encima Encima de la mesa y, y la verdad es que tenemos tarea para, para rato. Eh, nos acompaña eh, Guadalupe Martín. Guadalupe es eh, viceconsejera eh, de Servicios y Prestaciones Sociales de la Junta de Comunidades. Eh, al igual que el, que el consejero de Desarrollo Sostenible, a Guadalupe además le, le eh, caracteriza eh, quizá dos cosas eh, eh, eh, personales que son, bueno, de su trayectoria, que son, que son importantes. Eh, la última, por así decirlo, es que ha sido diputada y ha estado trabajando muy intensamente en todos los temas vinculados a servicios sociales y, por tanto, lo conoce muy directamente. Y la primera y quizá más importante es que ella, en su vida eh, privada, es médico, pero es que además es médico de pueblo, por lo tanto, en alguna medida... Eh, lo ha vivido eh, todo esto que estábamos hablando de forma directa en su actividad eh, profesional eh, durante, durante muchos años. Así que, sin más ni más, eh, Guadalupe, eh, estamos a, a, atentas a tus palabras. Muchísimas gracias, Jesús. Eh, cuando empieza... Una intervención para dar la bienvenida, eh, para clausurar ya este seminario, y empiezas diciendo dos características, y digo, ¡ay, Dios mío! ¿Qué va a decir? Eh, muchísimas gracias. La verdad es que es un gusto compartir este espacio con, con vosotros, con vosotras. Eh, y sí, como decía Jesús, eh, pues además de, de tener ahora la responsabilidad de ser viceconsejera. Pues eh, Soy médico de profesión. Antes de ser consejera me tocó el esfuerzo anterior de personal de, de ser médico y, y tengo que decir que siempre he trabajado en el, en el ámbito rural. Es verdad que luego el bagaje político pues, eh, me hizo asentarme a vivir en un pueblo. Eh, mis hijas han crecido en el, en el pueblo y soy eh, consciente de, de las limitaciones que supone vivir en, en un municipio pequeño también con las ventajas que se ha ido viendo con la, con la evolución del tiempo, no tiene nada que ver cómo se, eh, cómo se vivía hace unos años en los municipios a cómo se vive ahora y aunque han mejorado en algunos aspectos las comunicaciones, todavía queda muchísimo por hacer. Es verdad que cuando estaba estudiando la carrera, eh, eh, siempre que surgía cualquier debate de cómo abordar en el, eh, situaciones a las que te tienes que, que enfrentar en tu, en tu vida profesional, yo siempre preguntaba, bueno, ¿y esto en un pueblo cómo lo solucionas? Y se daban situaciones a veces un poco cómicas porque eh, es verdad que la mayoría de, de la gente que accede a, a los estudios universitarios, pues ahora ya no, pero que esto, eh, como ya tiene sus años, pues entonces era así, la mayoría de la gente que accedía a los estudios universitarios ...venía de, de ciudades, entonces no entendían que nos tuviéramos que enfrentar a las dificultades de, del medio rural. Eh, yo he trabajado en... Siempre he preferido trabajar en pueblos a trabajar en ciudades y he estado trabajando en muchos pueblos de, de Castilla-La Mancha y eh, de la provincia de Toledo sobre todo... Pero, pero sí tengo que decir que son muchísimas las satisfacciones que te aportan en tu bagaje vital el vivir en, en los pueblos, el tener ese contacto mucho más directo, eh, profesional. Y luego, pues bueno, pues la evolución de la propia vida me ha permitido tener una participación política que yo siempre le pongo la etiqueta de he tenido la suerte de porque eh, he podido trabajar en servicios sociales, conoceros a muchos de los que estáis en la pantalla, yo os veo por aquí, y sobre todo eh, seguir también en contacto con, con mi profesión, pero trabajar en los servicios sociales es verdad que acerca muchísimo a, a lo que es también nuestro, nuestro, ámbito, nuestro ámbito rural. Yo recuerdo que trabajando en la zona de, de La Jara, con, quien, con el profesional que más tenía posibilidades de contactar era con el trabajador social, que iba un día a la semana cuando empezó a implantarse la red de servicios sociales de Castilla-La Mancha. Y aunque no quiero yo pecar eh, de, de ser abuelo cebolleta, eh, pero sí tengo que poner en valor el gran esfuerzo que hacen muchísimos profesionales de los diferentes sistemas públicos en mantenerse eh, eh, en su trabajo en el medio rural, porque a veces no es fácil y de hecho ya empieza a haber dificultades en la incorporación de profesionales en el medio rural. Siento mucho no haber estado todo el seminario porque, bueno, teníamos previamente otra videoconferencia con, con profesionales de los equipos de servicios sociales y, y me he incorporado ahora al final, pero os agradezco esta invitación en nombre de la consejera, en nombre de, de todos los compañeros de esta consejería, que, que es compleja, compleja porque eh, nuestra presencia en el territorio también es compleja, pero eso también nos permite ser una administración cercana a los ciudadanos y conocer sobre todo de forma muy, muy cercana en el día a día la realidad de nuestros pueblos. Como además he visto que muchos no sois de Castilla-La Mancha, no solamente aprovecho la ocasión para invitaros a venir, por esto de que este año hay que hacer turismo interior, no vengáis pensando que esto es un clima tropical, todo lo contrario. Aquí hace un calor estupendo, pero incluso con calor hay zonas que se pueden visitar de Castilla-La Mancha y os invito a que, a que podáis hacerlo. Pero si digo esto es por acercaros un poco a lo que es la realidad de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha quizá lo haya utilizado algún ponente anteriormente. Eh, somos 919 municipios. Y de esos 919, pues solamente 16 tienen más de 20.000 habitantes y 39 más de 10.000 habitantes. Eso significa pues, que somos una comunidad autónoma eminentemente rural y os tengo que decir que el 85% de la población reside en 117 municipios y todos los demás pues, hasta completar los 919 habéis estado hablando en este seminario de los retos de la inclusión en el, en el ámbito rural y cada uno con vuestras, con vuestras visiones y, y vuestras aportaciones que, que seguro que, que compartimos. Sí le voy a pedir a, a Raúl que haga el esfuerzo luego de enviarme las conclusiones y lo ha aportado en el seminario porque seguro que, que nos sirve luego lo que es para nuestro trabajo diario y por ampliar el, el conocimiento y lo que habéis aportado todos. Pero yo creo que, que facilitar la inclusión en el ámbito rural supone el esfuerzo de, de, muchísimos, de muchísimos factores. Son una serie de, de, de, es una forma de aglutinar compromisos, compromisos que si no adquirimos todos difícilmente se acabará haciendo realidad ese deseo compartido de... De, de mejorar la vida en, en nuestros pueblos, de asentar población y sobre todo dar calidad de vida en nuestros pueblos. Y os decía que supone compromisos individuales, supone compromisos como comunidad, compromisos dentro de nuestra comunidad más cercana, pero también eh, compromisos con, con el entorno y sobre todo un gran compromiso de, de las administraciones. Eh, y en los compromisos de las administraciones no me refiero solo a al aspecto económico de aportación de, de las administraciones. Yo creo que las administraciones además tienen que hacer el esfuerzo de, de aglutinar otros esfuerzos que también hay que, que seguir uniendo. Yo creo que mmm, el mantenimiento de los servicios públicos es un factor determinante para mantener la vida en, en los pueblos. Eh, el mantenimiento de los servicios públicos, pues todos sabemos que, que es, es costoso y que es más costoso Dar a la misma población de un ámbito urbano un determinado servicio que la población está eh, concentrada que dar ese mismo servicio en un ámbito más amplio como, como puede ser en un territorio tan grande como el nuestro. Eh, los servicios públicos son costosos si además hay una mayor dispersión en, eh, de la población, pero además tenemos que garantizar que sean accesibles y que esa garantía de los servicios públicos accesibles para todos los ciudadanos tienen que estar garantizados por igual, eh, para las personas que viven en las ciudades, que viven en entornos eh, en rurales. Siempre hablamos de servicios públicos como la salud, eh, la sanidad, perdón, la salud y la sanidad en, en el aspecto más amplio, la educación y sobre todo los servicios sociales, donde ahora me toca, me toca trabajar. Pero hay aspectos muy importantes que... Fuera de estos tres grandes pilares de servicios públicos también hay que mantener, y es el aspecto de las comunicaciones o es el compromiso con el patrimonio o es el compromiso con, eh, eh, pues con, el, con el medio ambiente. Y en eso pues, creo que, que también hay que sumar muchos más esfuerzos. Yo creo que además es imprescindible acompasar, y acompasar mm, eh, me refiero en el sentido literal de la palabra de, de mantener igual el paso... Entre las entidades públicas y las entidades privadas. Eh, no solamente es el esfuerzo de, de las administraciones autonómicas en mantener los servicios públicos, sino también que las entidades privadas tengan un compromiso, eh, y me refiero a entidades privadas, eh, sobre todo en el ámbito social y en el ámbito empresarial. Y creo que hay que hacer atractivo en nuestros territorios al ámbito empresarial para que no solamente eh, se implanten en los cinturones industriales de las grandes ciudades, sino que también hay determinados tipos de, de industrias, como es el caso de la industria agro agroalimentaria, que se puede perfectamente fijar en territorios más pequeños. Evidentemente, todo eso tiene una serie de, de consecuencias de rentabilidad, que ahora es lo que permanente se analiza, la rentabilidad económica, pero yo creo que hay que poner sobre la mesa como más importancia aún que la rentabilidad económica, la rentabilidad social. Y la rentabilidad social, desde luego, es la que tiene que dar garantía de, de, de ese avance social en, de, de nuestros pueblos y, de, y del compromiso para mantener mmm, la vida en nuestros pueblos. Yo creo que, que todos estos retos de los que habéis estado hablando y de, y de todos estos compromisos suponen una gran inversión de futuro. Una inversión de futuro, y no lo digo como frase hecha de, de texto de manual, ni muchísimo menos. Yo prefiero hablar de inversión de futuro y de, y de inversión, además, inevitable. Inevitable porque estamos en un punto en el que nos comprometemos muchísimo más con nuestra, nuestro ámbito rural eh, de cara al futuro o eh, difícilmente seremos eh, sostenibles si nuestra vida se centra solo en las ciudades. Eh, voy a terminar utilizando una frase eh, poco afortunada. Eh, a veces eh, hemos oído en nuestro, en nuestro medio, en nuestra comunidad autónoma, frases poco afortunadas, hablando de si es rentable o no es rentable mantener un colegio abierto. Castilla-La Mancha siempre ha mantenido abiertos colegios eh, por, por muy pequeños que fueran, igual que ha mantenido profesionales de la salud o profesionales de, de servicios sociales con presencia permanente en nuestros pueblos. Y bueno, pues tuvimos una etapa en nuestra historia muy cercana en la que era muy fácil, demasiado fácil, cerrar un consultorio cerrar un colegio. Y si algo nos tiene que, que unir es el convencimiento absoluto de que cada vez que se cierra un colegio, se cierra un pueblo. Y solo si mantenemos estos servicios públicos abiertos, disponibles y accesibles, seremos capaces de dar una mejor vida a nuestros hijos. Eh, en los pueblos se vive bien. Yo creo que, que además tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que mantener en nuestro patrimonio, patrimonio cultural, pero también patrimonio eh, natural. Y yo creo que, que precisamente esa región puede presumir de, de ello, de un gran patrimonio, tanto cultural como, como eh, un patrimonio natural. Eh, yo por eso eh, soy una convencida de, de la defensa del medio rural, es verdad que que a veces no es fácil que luego nuestros jóvenes se queden pero nuestra responsabilidad nuestra, responsa, nuestra responsabilidad absoluta sí es hacer atractivos nuestros nuestros pueblos para que los jóvenes una vez completen eh, su formación y facilidades de que tengan igualdad de oportunidades puedan eh, mantener y enfocar su, su futuro de, de vida en nuestros pueblos por eso bueno, pues Raúl, te dejamos la tarea de que nos hagas llegar las conclusiones. Os agradezco a todos la participación. Eh, os voy a reconocer que este sistema de videoconferencias que es tan ágil de, de, de organizar eh, nos resta un poco de, de contacto físico, pero sí nos permite también trasladaros un fuerte abrazo mucho ánimo porque de este conflicto que hemos vivido salimos juntos y salimos con nuestros pueblos de, de la mano y al mismo paso. Muchas gracias, buen fin de semana y bienvenidos a Castilla-La Mancha si queréis venir a pasar calor o a pasar frío. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar con todos vosotros esta mañana y, y bueno, pues... Pues ya tengo bastantes hojas del blog eh, cumplimentadas, he gastado un boli esta mañana y, y nada, pues en, en los próximos días tendremos tendremos junto con, con los compañeros de APN España, que no sé si también querrán despedirse de vosotros, pues tarea por delante para poder sintetizar todo lo visto esta mañana. Está, está aquí nuestra uh, vicepresidenta de, de APN España, si quiere decir un... Un mensaje. Eh, abre abre el micrófono, Sali, por favor. No. Eh, es muy tarde, solo un abrazo a todos. Hemos aprendido mucho, creo que hemos cumplido. Si me permitís un saludo a, a Guadalupe, yo siempre se eh, ha hablado aquí de algunas veces, como es natural, de. de de, no sé, de, de ser palmeros de políticos. Yo tengo que decir sinceramente que si pienso en políticos en Castilla-La Mancha, pienso en Guadalupe, porque ha sido una persona de referencia, me la he encontrado siempre durante todos los años. También aquí en el Congreso de los Diputados, creo que ha estado muy cercana. Y lo que sí que ahora te pedimos, siempre te pedimos algo, es que, que, que incidas para que todas las buenas ideas que han salido en el seminario, eh, todo lo que se pueda... Eh, se ponga en práctica. Muchas gracias también a Jesús eh, de, de, de Cruz Roja, a Raúl, a Marcelo, a todos y a todas, y todos los compañeros, de verdad, mi admiración por, por toda, por toda la, la, la participación que ha habido y las buenas ideas eh, de esta mañana. No, no quiero entreteneros más. Eh.